En esta unidad vamos a seguir familiarizándonos con doquear, vamos a ver qué más debo instalar y cómo es la interfaz de doquear. Ya hemos instalado el programa y nos hemos bajado el plugin para Word, que si lo hemos hecho lo tendríamos. Bajo referencias, aquí tenemos el plugin de doquear. También doquear nos recomienda un visor de PDFs. Nos recomienda que tengamos que nos bajemos eh, eh, PDF Exchange Visor, no el editor. Y nos recomienda este visor de PDFs porque es el que mejor se comunica con Doquear, porque nos permite, además de poder hacer, resaltar texto y hacer comentarios, hacer notas a, a, al texto de los PDF, no solo que esas notas las podamos recuperar en Doquear, sino que podamos, si Pinchamos en las notas desde un mapa mental de, de la literatura de un proyecto. Que al pincharla vaya la nota a la página de donde hemos extraído el PDF. Por esto nos recomienda este visor de PDFs. Este es el visor. Aquí podríamos señalar texto y añadir notas. Podríamos escribir una determinada nota. Las notas que están en este documento nos aparecen aquí a la izquierda. Cuando estemos trabajando con Doquear con una determinada nota que tengamos en un, mapa, en un PDF, las notas se extraerán del PDF y nosotros podemos pinchar en las notas y venir a la página. Siempre tendríamos que guardar el documento para que se nos conserven las notas. Los PDFs los vamos a colocar en una carpeta de nuestro ordenador. Puede ser desde en la ruta de doquear, pero no necesariamente. Puede ser en, en mis documentos o, de, o donde nosotros queramos incluso. Hasta puede ser en Dropbox. También podríamos querer utilizar los PDF que tuviéramos en Mendeley o Zotero. Para ello tendremos que hacer alguna pequeña operación que encontraremos en el manual de doquear. Para que veamos cómo sería, por ejemplo, podemos ver en Mendeley, tendremos que ir a Tools, en Options, BigTex, señalar la opción de sincronizar los archivos de BigTex. Big bueno, tenemos una serie de pestañas arriba. En primer lugar tenemos la pestaña Home donde podremos crearnos un nuevo mapa, abrir un nuevo mapa. Las tres columnas que tiene Doquear. En la columna de la izquierda nos encontramos los proyectos. En primer lugar, doquear nos, nos presenta uno que le llama Mi Tesis y una serie de carpetas debajo. Cuando creemos un proyecto, nos va a aparecer el nombre del proyecto y esas mismas carpetas debajo, y así sucesivamente en esta columna. La, en la columna central vamos a... Te, vamos a tener los mapas, los mapas mentales y en la columna de la derecha vamos a poder tener referencias, documentos, referencias para poderlas incorporar a los mapas mentales. Bueno, pues con esto acabamos la unidad. Gracias.